Entonces estamos con las venezolanas más chéveres de Colombia Bueno, que están en Colombia, entonces estamos con... Anita y Luisni Listo, entonces me van a enseñar a hablar venezolano Bueno, podemos sí. ver que yo, como francés, aprendí muy bien a hablar rolos, ¿cierto? O sea, sí, sí por eso voy. a hablar como los de Bogotá, sí. más o menos Tú tienes un acento como rolo con español, con francés <ríe> Bueno, revuelto. Sí, pero revuelto Pero hoy me van a enseñar entonces a decir cosas en Venezuela Entonces no sé si tienen frases sí. raras de allá, palabras Ah, por ejemplo, a mí me, me dijeron que allá se dice mucho el conchale vale, ¿será conchale, verdad? Conchale vale, sí, como que sí. fastidio vale. Qué fastidio vale. ¿Sí? A, a diferencia sí. que, por ejemplo, tú que vives en Medellín, ¿qué es para ti chimba? Ah, yo vivo en Bogotá. Ah, ah bueno, no, pero no, ¿qué, ¿qué es chimba acá en Colombia? Eh, una chimba es algo chévere, ¿no? Es algo bacano. ¿En Venezuela una chimba es como algo malo como no, algo...? No, no ah, chimbo, chimbo, se no, dice chimbo. chimbo. Ah, es algo malo. Ah, ¿Qué ay no, ¿Qué chimbo es? Ay, no, a no me gusta que chimbo esa cosa. Ah, listo. entonces con vale, ¿así? Sí, con o sea, vale. Ah, vale. Y también decimos mucho esa broma. Y aquí es, es, es ¿Esa, es broma? Así, es, y esa broma es como esa cosa, ay, mira, eh, el peine, un ejemplo. ¿El qué? El peine, el peine, Ah, el, el peinado, peinado, Entonces sí. tú, tú en vez de decirle peine le dices, ay, es esa broma ahí. Y yo te voy a hacer una pregunta <risa> a ti una palabra así, de palabras venezolanas Ajá. que yo creo que tú nunca en tu vida has escuchado y tú me tienes que decir a qué te suena. ¿Cuál? ¿Me aceptas el reto? Sí, acepto el reto. Okay. A ver, ¿cuál a ver. es la palabra? A ver. ¿Qué significa para, para ti arrecochinar? Arrecochinar. Bueno, parece algo de cochino y algo arrecho a la vez. ¿No? No. Anita, ¿qué es recochinar. Arrecochinar es como pegársele a alguien, arrecochinarse, ah, un montón de personas así, pegar, es ajá, juntas. Estamos ah, todos Bueno, ahora estamos arrecochinados no, en esta banca. Exactamente. Hoy. Ah, listo. <risa> ¿Y otra palabra? ¿Conoces la palabra burda? Burda. ¿No burda. Ah, uh, ¿alguien burdo? No. No, no, no. no, no, yo no. no alguien burdo de pano. ¿Cómo, cómo? Puede? Alguien burdo de pano. ¿Burdo de pano? ¿Burdo de pano? Burda de pana. Burdo de pana. Burda. burda. Burda de pana. Burda de pana. ¿Y qué quiere decir burda de pana? Alguien muy pana. Alguien ¿Y qué muy quiere amigo, decir pana? Ah, ok. Pana es como el parcero, sí, ¿cierto? Sí, parcero. Ah, más eso no es... es, que es pana. Ya lo he escuchado, Entonces, pero se me había olvidado. o sea, nosotras, Luis y yo, vamos a decir que tú eres burda de pana. Eres burda de pana. yo soy burda de pana de ustedes y ustedes sí, son burdas burda de pana, de, pana de para mí. Exactamente. Exactamente. <risa> <risa> <risa> o sea, que es más fuerte burda de pana que pana. ¿Ah? o sea Sí. Burda y Pana es más amigo Ajá, que, que exacto. Pana. Es que burda ah. es como sinónimo de como muy, mucho, súper. ¿Sí? y Pana, amigo, entonces eres muy amigo. Ah, ok, ok. Y me dijeron que arrecho haya quiere decir algo especial en Venezuela. Sí, que ahí es que, estamos muy bravos. Es que eso puede, tener, puede tener mucho significado. Claro, porque ¿Sí? arrechísimo significa eh, algo muy guau, wow, muy sorprendente, o sea, algo súper arrechísimo Depende del ¿Sí? tono con el que lo digas Si Ajá. tú dices, esa tipa sí es arrecha, vale Es como que, que, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué, sí. ¿qué pasa con ella? ¿Qué? Está desubicada sí. ah, okay. En cambio, eso sí es arrecho, está bello eso, O sea, que está demasiado bueno Sí, ¿Qué? sí pero o sabes que aquí quiere decir arrecho acá en Colombia, ¿no? Sí, claro es Una palabra muy no, yo mala, sé. no la diga, O sea, por favor, si estás en Colombia, no hay que... A bueno, si a nadie que le gusta eso, pues es bueno ser recho, a nadie no le gusta Ah, <risa> ah pero no. eso sí se lo sabe, ¿verdad? Sí, se lo sabe. A ver, ¿y si yo te digo, dame la cola? Ah, ah tu colita. Ah, no, <risa> no, <la> no. <risa> bueno, dame no. la cola. No. <risa> si yo te digo a ti, dame, dame la, la cola. cola. ¿Qué entiendes tú Bueno, pues yo te entendería también tu culo, pero... Pero no sé, a ver. Dame la cola es como un aventón, como que llévame a tal lugar. Ah, como... ya, si con un el carro, carro, así con el carro. Con el, el carro o con cualquier vehículo ah, que tengas okay. sí. Bueno, pero ¿qué tal ustedes en, aquí en Colombia le digan a un, chi, a un señor en el carro, dame tu cola? ¿Qué pasaría? No, no, dame la tuya. No, no tienes no, que decirle, dame el aventón o llévame o algo así. No ¿Me puedes estar <risa> No, Es lo que puedes entender, y Sí. sí. sí. Eh, es verdad que a mí me parece que el acento de ustedes es como lo, el acento de los costeños de Colombia, ¿no? Sí, a mí me han dicho que, que mi acento se parece a lo de Barranquilla. No, pero eso es Ay, totalmente falso. No se o sea, explicar, porque lo que, que pasa es ver. que con, lo, confunden el acento de los costeños con el acento cubano. Y yo, príncipe, o sea, yo personalmente no considero que mi acento se parezca al acento cubano. ¿No? No. no. Con chalevale. Con chalevale, <ríe> no. chamo, ustedes sí son fastidiosos. ¿Qué costeños lo que pasa nada? es que los venezolanos lo que nos distingue es el pues. ¿El Porque qué? Dale, pues. te, te, te terminamos diciendo chao pues, chao, ah, pues. pues. o sea dale pues, dale, pues. sí ver. es que ustedes se sí comen la S no pues y también la A, la A en vez de decir Buenos Aires decimos Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos aire, Aires Buenos Aires o sea, un, un amigo, ah, un amigo. amigo. Bueno, nosotros ahora te vamos a decir una frase muy, muy venezolana, pero tú tienes que decirla con el acento venezolano y ah, nosotros vale. te vamos a calificar del 1 al 10. Y si tú no pasas por lo menos de un 5, vas a cumplir una penitencia. Bueno, no hay una frase muy venezolana. Voy a, a tener un 10. Una frase muy venezolana. Una frase a ver, nosotros wow. los venezolanos, así no, o no. No, no, no, <risa> no, así. Tú estaba hablando ahí. como, como, no sé, como del llano adentro. Una, así. <risa> eh, una frase muy venezolana, aparte del chévere, lo que pasa es que el chévere también es.. También se usa acá, ¿cierto? También se usa acá qué el chévere, chévere. Qué chévere. Bueno, qué bacano yo no. Sí, es como bacano. Qué chévere, qué bacano. Yo estaba pensando en una frase un poquito cruel por lo que está pasando, el porque... Bueno, no importa, nos gusta la crueldad <risa> en el escrito. <YouTube. risa> <risa> <risa> <risa> Gracias. Coño marico, está la cola de la harina pan, apúrate, corre vas a la cola No, a ver, no entendí no. nada, pero... Ah, bueno, no sé, usted la repite A ver, la repito, pero no es Co ah, Coño marico, está la cola de la harina pan Ya, mira, está cortita, vamos a ir a comprar harina pan antes de que se acabe ah, Coño ay, marica, está acá el pan... No, no perdón. No. Coño marico, allá está la cola de la harina pan Coño marico, allá está la cola del mariño pan Ay, no, pa. ¿Con qué? Harina pan harina, De la harina pan. pan Con lo que se hacen las arepas Ah, la harina Ajá, la harina Bueno, coño marica, allá está la cola de la harina pan <risa> Algo así, ¿no? Anita, ¿tú de cuánto le das a eso de 1 a 10? Oh, no, eso está muy malo Muy malo, muy, muy malo. malo ¿Cero? No, como 5. No, no, no, Con... no, está raspado, pero está intentando Coño sí. marica, ahí está la cola de la harina pan Así era? Sí, coño marica. Ah, te, te voy a dar un 5 para no ponerte a hacer ninguna penitencia aquí frente a todo el mundo. Ah, ya se usa mucho el coño, ¿cierto? Sí. ¿Y marica también? ¿Y coño sí, a tu marica. madre también. ¿Y aquí me... el, el coño de tu madre. El coño de eh, tu madre. Pero eso son groserías, eso son groserías. Eso es cuando las personas estamos muy arrechas. Entonces. Me gusta te gusta el coño de arrechas. Mira, ¿sabes qué? El coño de tu madre. Menos Oye, mal que aquí en Youtube no hay nada censurado Felizmente, ¿eh? sí <risa> Si no todo esto fuera ¿Y, y, ¿Y el marica lo usan como acá también? Hola marica, te voy a contar algo Pero es o no? marico, sí, no marica Maricón Lo usamos, la usamos Pero, muchas ah, las mujeres Es decir, te, por lo menos yo le diría a Luis Marica, vámonos ah, para sí, el centro sí. comercial Ah, como acá sí. Marica, el marica te voy a contar algo, ¿cierto? Sí, ah, sí, ¿Y qué otros Pero insultos? decimos en otra entonación Como que en otro Ah, otro... Sí. Ay, es que hay un insulto que yo no digo grosería sí. sí. Es una niña buena Yo no digo esas palabrotas pero hay una que... hay una grosería muy venezolana que acá en Colombia no... lo no, no, Pero como decir, ay Dios, papá perdóname por la educación que me diste y después me voy a, a la a la boca. Dicen mamahuevo. Mamahuevo. Eso. Mamahuevo. Ahí tú entiendes. Ay, no. Mamahuevo. ¿Y eso es muy grosero? Sí, es Mucho. muy grosero. Es eso era chistoso, ¿no? Sí, eso, eso también es cuando uno está peleando con alguien y le dice... Mira, mamá huevo. Ay, exactamente, ahí No, exactamente. mete mamá huevo. Así, no me da la gana que hagas sí, eso. Mira, no esa es una grosería. O sea, eso es algo cuando uno está muy molesto y se le sale como que lo marginal. Podría decirse, está lo marginal. A mí me parece chistoso, mamá huevo. Sí, sí, sí. O también se puede decir este, en otro tipo de entonación cuando alguien le dice a un amigo: ay, tú sí eres mamá huevo. Pero no, no es tan molesto, sino que así como que, ay, tú sí eres capo, O sea, no sé así. Sí. ¿Y cuál es la palabra más rara que ustedes tuvieron de acá de Colombia que les pareció raro? Ah, hay una con la que insultan, por lo menos en Medellín, que no tanto lo rara, sino, o sea, al oídos ya suena feo. ¿Cuál? Es una palabra horrible a mi gusto, que es cuando quieren insultar a alguien y le dicen gonorrea. Oh, ¡Ay! Ah, sí. vale, ¡Qué fea palabra! Es horrible. ¿eh? Es horrible. Es asquerosísimo. Yo no estoy el día ahí. Pero a veces incluso nos lo dicen como un insulto, digamos, lo dicen como el hijo de puta, o sea, se le cae, se le cae algo a alguien, ay, bueno, regalo. Me gusta más el hijo de puta. ¿Sí? sí. Hijo de puta. Uy, hijo de puta, hombre. Bueno, entonces les agradezco mucho. No te entiendo. Bueno, entonces muchas gracias a esas venezolanas por enseñarnos sus palabras, así que... Au revoir. Ahora repitan. Au, au, au, <laughs> au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maldé au revoir. Au revoir. <laughs> un <laughs> <laughs> like y suscribirse. Chao. Chao.